Es por haber cumplido con el tiempo. Le damos paso a Javier de la Cueva, que cuando le he preguntado cómo lo quería que lo definiera, pues se contenta con que le definamos como abogado. En su perfil de Twitter también dice que es estudiante y profesor. Y nos va a hablar de acciones micropolíticas. Eh, deciros que eh, podéis utilizar un hashtag, que sería almohadilla seminario 20, para ir tuiteando lo que se está diciendo. Que también hay un streaming. Y que eh, después del sexto ponente, que será después de Silvia Añáñez, haremos un, una pequeña pausa dado que es, estamos cumpliendo con esos tiempos. Pues Os dejamos con Javier de la Cueva. Muchas gracias. Eh, yo creo que pocas cosas más importantes hay que las de ser abogado. Entonces, realmente, cuando me dicen que me defina, yo creo que ser abogado es suficiente. Eh, ya es, es mucho. Abogar por los derechos de los demás que es lo que nosotros estamos continuamente haciendo, por tanto creo que pertenece a nuestro ADN luchar por los derechos fundamentales. El abogado que no lucha por los derechos fundamentales, yo creo que merece otro calificativo. Eh, y quería traer una, una reflexión sobre, eh, sobre las redes. ¿Alguien se acuerda de los nombres de Eduardo Serrano, de Tunguaro González, de eh, Josué Insúa eh, y de eh, no me acuerdo ni yo me falta, me falta uno, ahora me saldrá el nombre bien, eh, nadie nos acordamos de esas cuatro personas, esas cuatro personas eh, en el año 2003 iniciaron copiaron, bajaron, descargaron de internet lo que fue una demanda contra el canon una demanda contra el canon que el problema que nos encontrábamos era que en los juicios cada uno de los juicios eh, resulta que se tenía que grabar en un CD y este CD estaba devengando 20 céntimos en favor de las entidades de gestión, esto lo hemos sufrido hasta la sentencia Padawan en la cual ya finalmente, tras un año después de la sentencia Padawan del la, Tribunal de la, de la de Justicia de la Unión Europea, eh, finalmente ya se quita el canon sobre los soportes digitales. Eh, estas cuatro personas lo que obtuvieron fueron eh, unas eh, sentencias condena eh, que les obligaban a las tiendas a recuperar, a de, o sea, a les, les obligaban, perdón, que voy a quitar esto, a ver, que no me molesten... Eh, obligaban a las tiendas a devolverles los 20 céntimos de cada uno de los cánones que existía sobre el CD. Los artículos 147 y 187 de la Ley de Ingeniería Civil lo que establecen es que precisamente eh, cuando lo que eh, había una vista oral se tenía que soportar en un soporte audiovisual y este soporte audiovisual resulta que estaba grabado con aquel canon. El Consejo General de la Abogacía Española hoy exactamente hace 11 años salía esta noticia en el país en el cual lo que se establecía era que el Consejo General de la Abogacía Española había, frente a la petición que se le había hecho, había apoyado que precisamente unas condiciones especiales para aquellos CDs que se utilizaran en los juicios. Cuestión que luego finalmente fue el resultado de la, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la, de la Unión Europea. Eh, se puso una plantilla en Internet y esa plantilla en Internet fue descargada por 14 personas, esas 14 personas interpusieron la demanda y fueron a un juicio verbal en el que reclamaban los 20 céntimos que había de sobreprecio en cada uno de los CEDES y obtuvieron uno de ellos, incluso Eduardo Serrano, obtuvieron de la Audiencia Provincial de Málaga una sentencia en la cual les obligaba y confirmaba que esos CEDES que se habían precisamente utilizado para los soportes judiciales en, para el acta del juicio no tenían que llevar a cabo, ningún, no tenían que tener ese gravamen en favor de las entidades de gestión. Luego las GAE, como no había sido parte en los juicios, lo que hizo fue recurrió en amparo dos de las eh, dos de las resoluciones y el Tribunal Constitucional les dio el amparo, decía que también tenía que haber sido parte en aquellos procedimientos pero ya daba igual porque ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se había cargado precisamente el, eh, mediante el caso Campadawan se había cargado el canon sobre los soportes judiciales. Bien, ¿esto qué es lo que nos demuestra? Esto nos demostró la existencia de la utilización de la red, no como un vehículo de comunicación única y exclusivamente entre personas, sino como una herramienta de tipo procesal. Lo que se establecía era la interposición de demandas distribuidas a lo largo de cualquier punto de España y entonces a medida que se iban obteniendo unas resoluciones con esas resoluciones lo que se iba haciendo se iban apoyando otras resoluciones que se iban produciendo posteriormente otros ejemplos de la utilización de la red como herramienta procesal lo estamos viendo por ejemplo en la plataforma de apertados por la hipoteca que también tienen toda su información toda la documentación que se necesita utilizar la tienen allí puesta en online y luego por ejemplo también tenemos otro ejemplo que es precisamente el de la querella de 15M para que también pone determinado tipo de información información dentro de lo que es en la red y esto, teorizando sobre aquella practice, praxis, al final nació el concepto de las acciones micropolíticas ¿y por qué son acciones micropolíticas? son acciones micropolíticas en, lugar, en primer lugar porque lo que hacen es, eh, es una acción positiva en segundo lugar, eh, no buscan hacer política global sino lo que buscan es resolver un determinado caso concreto de un problema concreto y ahí lo que nos encontramos es el caso de los cedes, el caso por ejemplo de el, el, el, el saqueo de bancos el caso por ejemplo del, eh, de los, de la, del problema del derecho fundamental a la vivienda etcétera etcétera entonces de ahí lo que nos encontraremos es utilizando las tesis del filósofo John Austin nos encontramos que internet fundamentalmente es, es un elemento que es lingüístico ¿Por qué? porque es un sistema de publicación y como tal sistema de publicación tiene por tanto los mismos caracteres que los actos de habla que él definió en su obra cómo hacer cosas con palabras el primero de ellos cuando alguien habla cuando alguien dice algo lo primero que hace es está emitiendo unos determinados fonemas. Aquí lo que estamos haciendo es estamos magnetizando superficies y lo que estamos haciendo es, es pixelando pantallas. Pero es exactamente igual la comunicación vía fonética, vía grafema o vía pixelación de superficies o vía magnetización de superficies o vía pixelación de pantallas. En segundo lugar, se producen también unos efectos eh, locutorios, que son aquellos que se producen debido del contexto en el cual se está realizando la acción por ejemplo, no es lo mismo decir un sí cuando alguien te está diciendo quieres ir al cine que decir un sí cuando lo que tú estás es en un altar con una persona que hay otro señor enfrente que está ejerciendo facultades de funcionario del Estado y lo que te están diciendo es si te quieres casar. Los efectos que se producen según el contexto donde se dice que sí son diferentes. Y luego tenemos un tercer eh, momento, un tercer momento que es los, los efectos perlocucionarios. Estos efectos perlocucionarios son qué es lo que ocurre, qué genero yo en los demás cuando yo realizo un acto de habla. Y evidentemente aquí esto es absolutamente aplicable a la red. En la red yo puedo generar dos tipos de efectos o puedo generar un efecto que puede hacerse lo que dicen eh, la gente de Fire at Bay, eh, off the keyboard, fuera del teclado, o se pueden realizar efectos que única y exclusivamente son dentro del teclado. Lo relevante de la demanda contra el canon fue que los efectos se producían fuera del teclado. La gente descargaba la demanda, imprimía la demanda, se iba al juzgado con ella y obtenía resoluciones judiciales. Actualmente lo que nosotros estamos encontrando es mucho activismo de clic y este activismo de clic consiste en que yo retuiteo o yo lo que simplemente hago es un change.org, firmo ahí o yo lo que hago es un me gusta en Facebook. Sí, y luego, ¿qué? Y esto ya lo tenemos muy tradicional dentro de lo que es eh, la, toda la historia eh, de, de nuestra, y es que obras son amores que no buenas razones. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas acciones micropolíticas en las cuales lo único que se busca es precisamente una ocupación del espacio mediático. Y esto ya lo criticó Ortega cuando en su obra La España en en 1922 lo que decía es que, bueno, ya lo que hacemos es, una vez que aquellos que se alzaban en el siglo XIX habían ocupado el espacio mediático y ya habían hecho aquel alzamiento, ya no pasaba absolutamente absolutamente nada Y esto es uno de los grandes problemas que nosotros estamos encontrando todos los días continuamente en la red. Se busca la ocupación del espacio mediático, pero no tiene ningún tipo de interés lo que se puede obtener precisamente con el tipo de acciones. Lo único que interesa es que hablen de uno o que sepan de uno o que o aparecer en la red. Lo único que interesa es lo mediático. Y lo mediático, si bien tiene algún tipo de interés en realidad tiene bastante poco, si los efectos que tiene no son efectos perlocucionarios dentro de un ámbito que sea off the keyboard, fuera del teclado. Y ya para acabar simplemente voy a ser muy breve y voy a mostrar una imagen que yo creo que tiene toda la potencia de lo que yo acabo de señalar aquí, que es este un tuit de Bansky y lo que decía que el éxito no siempre es lo que tú ves. Y aquí evidentemente con esta imagen lo vemos muchísimo más claro. Las redes sociales son la parte de la derecha. Ese es el gravísimo problema que nosotros nos encontramos cuando estamos hablando de redes sociales, que precisamente lo que se ve, el sonido, el ruido. Sí, pero ¿usted qué ha hecho? ¿Cuáles son las resoluciones que usted ha obtenido? Además de que se hable bien de usted y que usted sea buen chico, ¿qué sabe hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son nuestros actos? Porque al final nosotros en lo que ganamos y en donde tenemos que funcionar es en la obtención de resoluciones judiciales. Y no solamente tenemos que batallar como se batalla y muy bien y especialmente bien en el ámbito mediático, como lo hace Pepe y como lo hace toda la Brigada de Twitter, que el único crítica que le tengo que hacer es que yo hice la bili y a mí cuando me hablan de terminología militar, yo soy como aquel que dice que la bandera eh, cuando sale en la seña nacional yo me quedo en casa a descansar. ¿no? Y simplemente quería acabar con una frase que tiene plena vigencia. Hoy también es el Día eh, Internacional de la filosofía y entonces quería traer unas eh, líneas del Fedro de Platón que son muy aplicables a lo que está ocurriendo en las redes sociales y lo que dice platón precisamente es que por qué es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria ya que fiándose de lo escrito llegarán al recuerdo desde fuera a través de caracteres ajenos no desde dentro desde ellos mismos y por sí mismos si la escritura podía producir un problema con la memoria las redes sociales también nos están produciendo una pérdida de reflexión porque estamos estamos Cambiando la reflexión profunda que tenemos que hacer sobre los problemas, la estamos cambiando por un consumo de novedades que no tienen ningún tipo de importancia ni de relevancia. Y como decía bien el eclesiastés eh, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas gracias. Sí, no sé si les doy miedo, pero están cumpliendo con el horario previsto. <risa> y es de agradecer. Bueno, la idea de, esta, de este tipo de...